Conocido el IPC del 13.12% con el cual se incrementarán muchísimos contratos de arrendamiento durante todo este año, vamos en este video a responder cinco preguntas formuladas por nuestros suscriptores. El día de hoy aprenderemos cómo, cuándo y cuánto se pueden incrementar contratos de arrendamiento de parqueaderos, inmuebles ubicados en zonas rurales, inmuebles que son habitaciones, entre otros. Te invito a que te quedes hasta el final de este video y que aprendamos más de incrementos en contratos de arrendamiento. Pregunta Luis Ceballos Leonardo, ¿cómo se incrementan y en cuánto los contratos de arrendamiento de parqueaderos de vehículos? Mi estimado Luis, en contratos de arrendamiento se prefiere siempre lo que se encuentra escrito. Es decir, que si tú tienes un contrato redactado, allí probablemente dice la forma, el cuánto y cómo es que se tiene que incrementar. Pero como en la práctica lo más normal es que uno como propietario de un parqueadero le dice al inquilino parqué allí y me pasa una plata, eso sería un contrato de arrendamiento verbal. En ese caso existe vacío y los vacíos los llenamos con la norma del arrendamiento de vivienda urbana. Por lo tanto, si tú eres propietario de ese parqueadero, mándale una carta, una comunicación al arrendatario informándole que tú vas a ejercer el derecho de incrementar la totalidad del IPC para el año 2023. En ese caso, el inquilino no podrá sustraerse o negarse a pagarlo. ¿Cuándo se tiene que hacer eso? En el momento en que el arrendatario ya haya cumplido un año ocupando ese inmueble, haciendo uso de ese parqueadero. Merly Argote nos pregunta cómo se deben incrementar los contratos de arrendamiento de habitaciones. Mi querida Merly, los contratos de arrendamiento de habitaciones se rigen por la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana. En esta Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana indica que cada 12 meses de ejecución de un contrato de arrendamiento podrá el arrendador incrementar hasta el total del IPC para el año 2023, el IPC es del 12, el del 13.12%. Cuando llegue esa renovación de ese contrato, porque superó ya el, el, digamos el primer año, tú le envías una comunicación al arrendatario notificándole que vas a hacer uso del derecho de incrementar hasta la totalidad del IPC. Si quieres aprender más sobre contratos de arrendamiento regidos por la ley de vivienda urbana, te voy a dejar un video por aquí para que por favor lo revises. Allí encontrarás todo lo relacionado con este tipo de incrementos que, como te digo, se rige por la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana, así sean solamente alquiler de una habitación. Esteban Vázquez, Leonardo, tengo un contrato de arrendamiento de vivienda por un periodo de seis meses. ¿Cuando se cumplan esos seis meses, puedo incrementar el valor de la renta? Mi estimadísimo Esteban, los contratos de arrendamiento inferiores a un año deberán esperar a que se cumplan 12 meses de ocupación para poder realizar el incremento. Si tú tienes un contrato de 6 meses y sí, ya se terminó y hay que renovarlo, no te permitirán en esa primera renovación realizar el incremento. Los incrementos se realizan conforme la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana cuando el inquilino lleva 12 meses de ejecución del contrato de arrendamiento. Tendrás que esperar entonces a la finalización de la, de la prórroga cuando se cumpla un año, para poder incrementar. Si esa prórroga, si esa renovación ocurre dentro del año 2023, podrás incrementar el 13.12%. Antes de continuar con este video, te tengo que hacer la invitación a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando salgan ninguno de los videos que aquí publicamos. Te vas a volver un duro en temas inmobiliarios. Arrendamiento, compraventa, corretaje y administración inmobiliaria. Isabel García pregunta ¿Cómo se incrementan los contratos de arrendamiento en inmuebles destinados a vivienda que se ubican en áreas rurales? Isabel García te respondo si sí es cierto que tenemos una ley que dice ley de arrendamiento de vivienda urbana por la cual se rigen todo lo relacionado con incrementos de estos inmuebles ubicados en el área urbana. No obstante lo anterior, si el inmueble que tú tienes que se ubica en zona rural se va a destinar exclusivamente para vivienda, tú puedes aplicar la totalidad de las normas de aquellos inmuebles destinados a arrendamiento de vivienda en el área urbana. Es lo mismo, pero si en ese inmueble que tú dices que está ubicado en área rural no solamente va a vivir una persona, sino que también va a ejercer, por ejemplo, actividades agrícolas, no se podrá necesariamente regir por la totalidad de la ley de arrendamiento de vivienda urbana. Es importante que en estos inmuebles eh, que, que quedan por fuera del perímetro urbano se dejen contratos de arrendamiento definidos cada uno de los derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios porque podemos estar frente a un contrato de aparcería que es un contrato en donde las partes se ponen de acuerdo en la forma en como podrán explotar también ese, ese inmueble algunos, en algunos casos uno ve que hay una persona que tiene una finca y le alquila el inmueble a una persona pero también va a cumplir una función de vigilante que de pronto la misma persona que va a ser el inquilino es la que va a cuidarle los perros, entonces se mezclan otras cosas distintas a la mera residencia, la mera habitación del inmueble. Así que hay que tener mucho cuidado. Si, como te digo, en ese inmueble solamente se va a habitar y no se va a hacer ningún otro tipo de actividad. Nos regimos por la ley de arrendamiento y vivienda urbana que dice que cada 12 meses de ejecución del mismo contrato el propietario podrá incrementar hasta la totalidad del IPC. Deberá notificárselo al inquilino para que el inquilino después de, o en el momento de la renovación empiece a pagar con ese incremento. Mucho cuidado en áreas rurales. Si mezclan residencia con algún tipo de actividad ya queda por fuera la norma de arrendamiento de vivienda urbana pregunta Jagua Leonardo el contrato de arrendamiento cumplió un año el pasado 27 de diciembre en ese momento se renovó pero el propietario insiste en que el precio del arrendamiento va a ser incrementado en el IPC del año 2023 es eso cierto Jagua esta respuesta es más para el propietario del inmueble. Propietario, si al inicio del contrato ustedes dejaron claro los, las vigencias se cumplen los días 27 de diciembre, este 27 de diciembre en este 27 de diciembre pasado opera el reajuste, pero con base en el IPC del año calendario inmediatamente anterior. Es decir, todavía estaba vigente el IPC del 5.62, que fue la inflación del año 2021. Si el propietario quiere incrementar el IPC del año 2023, que es el 13.12%, tú como inquilino Jagua no estás obligado a pagar todo eso. Si el propietario quiere incrementar el 13.12%, tendrá que esperar a que se cumpla la nueva renovación dentro del año 2023, es decir, el 27 de diciembre del año 2023. Ahora te voy a invitar a que te registres en el enlace que te voy a dejar por aquí abajo en la descripción de este video. Si eres propietario, inquilino, compras, vendes o administras inmuebles, este es el sitio en donde podrás aprender muchísimo de temas inmobiliarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!